Quisiera nada más resaltar algunos puntos que, que ella ha tocado, esta cuestión de ir impulsando los liderazgos, pero liderazgos desde un sentido popular y de servicio, porque muchas veces, digamos, dentro de nuestra izquierda nos acompaña como un cierto anarquismo y un miedo a tomar el, el lugar que de pronto nos corresponde, y necesitamos aprovechar todos los espacios que tengamos de poder para ir impulsando la transformación e ir sobre todo cultivando eh, una visión del poder como servicio. En ese sentido, el gran líder es el, el primer sirviente. Y eso también, digamos, lo sabe en nuestra cultura popular muy bien, muy profundamente. Entonces, no restar la importancia a los liderazgos que el progresismo no sea, no sea edulcorado, dice Ana. Criticarnos entre hermanos, entre países hermanos, cuando estamos justamente frente al imperio, pues es simplemente darnos un tiro en el pie. Entonces tenemos que mantenernos unidos y saber hacer la crítica entre hermanos. Al interior, o sea, casa adentro. Pero si nos exponemos, pues en realidad... Hacemos precisamente lo que el imperio quiere, que es abrir una fisura entre nosotros y por ahí siempre habrá quien se nos cuele para hacernos reventar. Entonces, tenemos que tener una visión de unidad y una visión de hermandad en la construcción de la transformación. Eh, por la otra parte, también me parece esencial esta idea de no dejar intacto al Estado. Creo que esta es una gran novedad desde el punto de vista de Venezuela, porque ellos lo están haciendo. Eh, Hugo Chávez decía, hay que desmontar el Estado moderno y liberal. Tenemos que ocuparlo. Primero tenemos que llegar ahí electoralmente ganar las elecciones, ocupar las instituciones, pero no porque creamos que esas instituciones van a ser realmente el, el, la punta de lanza del cambio. Pero si no las ocupamos, no vamos a poder generar el cambio. Entonces, tenemos que ocuparlas, pero para desmontarlas, para ir construyendo paralelamente un poder popular. Y aquí voy al último punto que ya ha, ha remarcado la construcción de un poder popular. Necesitamos ir construyendo otro estado, un estado nuevo, que en Venezuela se ha, se ha llamado el estado comunal. Y esto implica hacer una revisión del mismo concepto de estado, descolonizar el estado, por ejemplo. Y tenemos que llegar al punto de... Eh, de generar leyes, ¿no? o sea, de llegar a, a, la, a la concreción de lo que significa este nuevo Estado. Y finalmente, el protagonismo popular que tendrá que llevar adelante este, este poder popular, tiene que pasar por un hacerle probar al pueblo lo que significa ser actor y lo que significa darse a sí mismo una construcción de hegemonía dentro de su propio territorio. Dice Ana, cuando el pueblo experimenta el poder y logra esa hegemonía en su territorio, no lo va a abandonar. Entonces, el, el que se le dé recursos directamente al pueblo, y eso es algo que también estamos viviendo aquí en México, porque hay programas que están haciéndose en ese sentido, en la construcción de caminos, que se le da el recurso a la gente. Cuando se discute ese recurso, en realidad alcanza no solamente para lo que se les dio, sino alcanza para más, porque la gente pone y pone lo que no se paga con dinero, que es el trabajo, el esfuerzo, el entusiasmo y creo que eso también es parte de la construcción del poder popular.